Ok, comienza otro día. Me despierto a las seis de la mañana, le doy comida al gato y luego desayuno. A las siete ya estoy trabajando. Descanso una hora en el almuerzo y termino mi jornada a las seis de la tarde. Supongo que debo cenar y también darle comida al gato. Me doy una ducha y a las nueve p.m. ya estoy en la cama. Esto pasa todos los días. Una vida cotidiana, una vida más. Es aburrido estar así. Creo que ese aburrimiento me hace impredecible. Algo iracundo a veces, un poco errático. Necesito algo que me haga sentir vivo. Necesito sentir emoción. Necesito. Esta sí que es una película difícil de analizar. Nos encontramos con este sujeto. Un hombre con una vida normal, un trabajo normal, un apartamento normal y con un problema bastante molesto. El insomnio. No dormir bien te hace miserable. Lo terrible de esta condición es que no hay una cura precisa para ello, a menos que comiences a consumir pastillas para dormir, las cuales son bastante adictivas y en algunos casos no hacen ningún efecto. Para que este hombre deje de sentir tanta lástima por sí mismo, el médico le invita a un grupo de apoyo de hombres con cáncer testicular. Y Tyler Durden hace su primera aparición, en una fracción de segundo. Esta aparición se manifiesta justo cuando el médico habla del dolor que sienten estos hombres. Su alter ego se alimenta de esa clase de emociones. Y ciertamente, ¿a quién no le gusta escuchar a otras personas que son más miserables que uno? En esa primera reunión, Tyler aparece en un fotograma. Supongo que eso da cierto alivio a las penas personales. Y gracias a ello duerme cómodamente por primera vez en mucho tiempo Pero todo se arruinó cuando una persona similar a él llegó Otra persona miserable que se sentía mejor cuando otros eran aún más deprimentes que ella Marla Cuando Marla se aleja, Tyler aparece por un instante, otra vez Este alter ego elige a sus presas cuidadosamente Personas de las que podía aprovecharse en el momento que negociaron cómo dividirían esos grupos de apoyo, él confirmó que Marla era alguien ideal para sus propósitos. Tyler se manifiesta por cuarta vez, cuando cae otra vez en el espiral de la cotidianidad. Pero en esta ocasión, su presencia es prolongada, casi coqueteando con el narrador. Al analizar el rendimiento de un auto nuevo de su compañía en un accidente de tránsito, donde muere una familia entera quemada, incluyendo dos niños, Crece su odio por las corporaciones, por la hipocresía con la que se manejan. Está tan aburrido de la vida que fantasea con la explosión del avión donde va. Su forma de hallar quietud es a través de la destrucción. Y es allí donde Tyler se manifiesta de manera directa hablándole. En esta primera conversación hablan de crear explosivos caseros con jabón. Acto seguido, su apartamento está en llamas. He aquí cuando comienza a unir los puntos que lo llevarán al camino del dolor total, el club de la pelea. Se muda a un lugar asqueroso, horrible, insalubre y demás sinónimos que quieran dar. Es la antítesis de su vida anterior tan pulcra, ordenada y normal. Es el cambio de lo limpio a lo sucio, una forma de vida que eligió seguir. Y mírenlos aquí, un grupo de hombres golpeándose porque sí. O tal vez no sea porque sí. ¿Qué puede llevar a una persona a querer desahogar todas sus emociones dando y recibiendo golpes? Para nuestro protagonista es el aburrimiento por la cotidianidad. Bueno, además de sus notables problemas psiquiátricos. Pero para los otros puede ser depresión, represión de sentimientos, la soledad, el encuentro con una muerte inminente, el fracaso de un matrimonio o la incapacidad de siquiera tener uno. O por simple adrenalina. Aunque más allá de las razones, hay algo que es cierto. Se sentían mejor después de una golpiza. Pero es acá donde les pregunto qué razones tendrían ustedes para dar y recibir golpes. Marla regresa a la vida de nuestro personaje para decirle que probablemente tenga una sobredosis de ansiolíticos. A él no le importa porque la considera un obstáculo. Pero a su alter ego sí le interesa llevarla a la cama. Este hombre se enfrenta ante un dilema. Esta mujer me gusta, pero puede destruirme, aunque tampoco puedo alejarla. Así que tendrá que ser doblegada. Y por ello es Tyler quien la controla, mientras él la aleja. El espiral de locura comienza con la lejía. Se limpia de aquello que alguna vez fue para convertirse en lo que quiere ser. Tyler inicia el camino diciendo... Solo perdiendo todo lo que tenemos quedamos en libertad para hacer cualquier cosa. Y al soportar la quemadura química culmina con felicidades, estás un paso más cerca de tocar el fondo. Mientras hay películas de perdedores que tienen un final victorioso, esta es la vida de un tipo normal con una relativa estabilidad económica que decide irse a lo más oscuro porque lo cotidiano no lo satisface. I see all this potential, and I see it squandered. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Este discurso de Tyler sintetiza el club de la pelea no importa si son hombres fuertes, importantes, perdedores, pobres, grandes, pequeños, delgados o gordos, forman parte de una misma generación conformista, la cual adoctrinaron según los estándares establecidos. Es decir, hombres robots que no persiguieron lo que realmente soñaban, sino lo que satisfacía a los demás o porque era lo más seguro. Por lo tanto, su castigo es el dolor por traicionarse a sí mismos. De esta manera es como Tyler obliga al vendedor de una tienda a estudiar lo que siempre quiso, a través del miedo, porque solo así funcionan las personas según su visión. Puedo decirles que mi parte favorita es esta, cuando el reto impuesto es buscar pleito, generar una pelea con algún desconocido, pero para su sorpresa, la reacción de las personas es la contraria, huyen del conflicto. Esto nos demuestra que nuestra civilización está en su mejor momento si lo analizamos con detenimiento, pues busca la solución de los problemas a través de la razón y el entendimiento. Hoy en día, el enfrentamiento físico es visto como salvajismo y no como una forma legítima de ganar algo, pero contra esto lucha el club de la pelea, contra las buenas costumbres, y ese, junto a las corporaciones, es el gran enemigo a eliminar. De esta manera comienza la batalla contra todo rasgo de civilización, el buen comportamiento y la buena convivencia. Esto es, según el Club de la Pelea, lo que realmente condena a las personas a una vida sin propósito, la comodidad. Cualquier cosa, como la televisión u otra forma de entretenimiento, son distracciones para alcanzar la verdadera naturaleza humana, el dolor, la destrucción y el desorden. El club de la pelea deja de ser lo que fue, un lugar de desahogo y autoflagelación. Ahora cada miembro no tiene nombre, no tiene personalidad y todos visten igual. No tiene más vida que el supuesto bien general de su grupo y cada uno es un mono espacial. Solo puedes recuperar tu identidad si mueres por la causa. Solo la muerte puede hacer que recuperes tu nombre. Ahora no solo se hacen daño a sí mismos, sino también a los demás. Es por ello que cambian su nombre a Proyecto Caos. La escena más significativa de la película, o al menos para mí lo es, ocurre durante el viaje en el auto. Allí nuestro personaje pelea con su alter ego sobre dejarse llevar y perder el control de manera definitiva. Allí el proyecto Caos nace como una entidad individual, aislada de él y que precisamente ya no puede manejar. Él ahora es demasiado pequeño y su proyecto demasiado grande. Tyler desaparece y nuestro personaje tiene que soportar el monstruo que ha crea creado, porque incluso cuando descubre que él mismo es Tyler Durden, ya no puede detener nada. La última parte de la película es una pelea consigo mismo, la dicotomía entre el orden y la destrucción, el control y los impulsos, la razón y la locura, pero sabe que no puede ganar siendo civilizado con una conversación. Su alter ego le ha enseñado que solo se puede salir victorioso a través del dolor, así que, Tal como en el Proyecto Caos, solo recuperó su identidad con la muerte de Tyler. Sin embargo, el propósito se cumplió. Todo se destruyó y miró con placer aquello que había logrado. Junto a Marla. Debo admitir que esta película fue muy difícil de analizar. Probablemente esté equivocado en todo lo que dije, pero lo disfruté. Muchos me habían pedido este video y aquí está. Si les gustó, por favor compártanlo, denle like y comenten aquello de lo que me perdí. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.